Hola chicos, ¿cómo están? Hola, bien. Bien. Bien. bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. <ríe> ¿Están listos para otra prueba de cultura general? Uh. <ríe> ¿Cuántos litros de sangre tiene una persona adulta? Mm. Inciso A, 10. Inciso B, entre 4 y 6. Inciso C, entre 1 y 2. Oh. Pero cuando... Cuando tienes un accidente y ya te estás desangrando, ¿cuántos litros tienes que perder para desangrarte? No sé, nunca me voy <risa> <risa> Afortunadamente. 4 y 6. Sí, yo también opino. Sí. Eh, bueno, había, había, había escuchado, había leído que eran entre 2 y 3, porque son 2.3 o 2.4 litros de sangre. Realmente. Entre 4 y 6, la respuesta. ¿Seguro? Sí. Sí. Entre 4 y 6. Sí, entre 4 ¿Sí? y 6. 4 y 6. Okay. Esa es una respuesta correcta. Oh, <risa> bien, bien. Ah, eh, inciso entre 1 y 2. ¿Inciso C? Sí. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es entre 4 y 6. ¿Quién es el autor de la frase? Pienso, luego existo. Inciso A, Sócrates. Inciso B, Descartes. Inciso C, Platón. <risa> ¿Qué pensamos de esa pregunta? Pienso lo existo. Yo nunca he escuchado esa frase. Sócrates. No, no sé. Creo que sí. Est, bueno, no sé. ¿Descartes no creo entre Sócrates y Platón? ¿O Descartes? No, de <risas> no sé. Digo, no, A, o, a B o C. Me no voy por la A. Ah. ¿Tú? ¿Descartes? Pues ni siquiera lo conozco, pero yo qué sé es Suena como que lo dijo. Sócrates. ¿Sócrates? ¿Estoy interesado Platón. platón? Bueno, patrón. Patrón. <risa> patrón. La el inciso A. Ah, de, Descartes. ¿Descartes? ¿Segura? Sí. ¿Inciso A? <risa> ¿Sócrates? Ok, está bien, Sócrates. Sócrates. So Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es B, descartes. Le sabe. Si una luz se estrella en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, ¿dónde entierran a los supervivientes? ¿En la tierra? <risa> no creo que haya supervivientes. Pues ¿En ningún lado están vivos? ¿Son supervivientes? Ajá. ¿En el cementerio? Ah, de dónde provenía, de donde es originario la empresa de la aerolínea y el avión. Pero, ¿y, si la y no se pueden enterrar supervivientes, así que ¿en ningún lado. Porque están vivos. Están vivos. De Estados Unidos. ¿Pero ya llegó a Canadá? Ella no está tan segura. No, sí, es que me <risa> estaba imaginando todo. <risa> enterrando <a> los vivos. <risa> Respuesta incorrecta. Los supervivientes no serán enterrados porque sobrevivieron. <ríe> es una respuesta correcta. Uh, vamos a ya, ¿no? ya estamos. ¿eh? <ríe> buen, buen equipo. Hombre, somos. Hombre, ¿Cuánto tiempo tarda la luz del sol en llegar a la tierra? Inciso A, dos horas. Inciso B, diez minutos. Inciso C, ocho minutos. Yo no quiero contestar. Y yo. Me siento muy tonto. Tiene que son ocho. Minutos. Ocho minutos. Ocho minutos. Espera, mi, ocho minutos, diez minutos y dos horas, ¿verdad? Ajá. ¿Es ocho? Sí, ocho minutos. Tiro de fe. Ocho minutos. Ocho yo minutos. Yo me voy al ocho. ¿Ocho? Ocho minutos. Ocho minutos. Ocho minutos. ¿Seguros? Sí. Sí. Ocho minutos. Vamos por ocho minutos. Esa es una respuesta correcta. Ah. <risa> sí, respuesta correcta. No lo andamos tanto. <risa> ah, ¿Cuál es el animal terrestre más grande en la actualidad? Inciso A, elefante. Inciso B, rinoceronte. Inciso C, jirafa. Claro pero es muy un poco grande. Empezado, pues el elefante, ¿no? Que sí? ¿Elefante? Grande. ¿De qué? ¿De tamaño o de anchura, peso. Edad. Grande. <risa> elefante. Elefante. Elefante. Sí. Elefante. Gra grande de peso, yo creo que es el elefante. Sí. Digamos pesado entonces. Ajá, pesado. Bueno, pesado el elefante. Grande de altura es la jirafa. Y grande de edad, supongo que el hipopótamo. No, habían dicho rinoceronte. Ah, rinoceronte. <risa> ¿Se van por elefante? Sí. ¿Seguro? No, pero sí. <risa> Me hizo caso. Elefante. Respuesta correcta. ¡Oh, hombre, no, no. <risa> ¿Seguros? Vamos. Pues... Sí, sí. El elefante. Total. Respuesta correcta. Uh. Eh. No puedo creerlo Cuestionándose la vida A ver ¿Cómo le hace un hombre para estar ocho días sin dormir? A ver Durmiendo Pero es que son días, se supone que duermen las noches, ¿no? Con mucho esfuerzo, ¿no? <risa> Trabajando eh. No sé, no, du durmiendo por la noche o okay. qué? ¿No? Sí, sí, sí, ¿tiene sentido? No le digo a ellos. Ah. <risa> no, pues también yo creo. Pues a ver, o o, te tengo cuentas, Mike. ¿Cómo? Yo sé, está jugando sola. Se mantiene despierto. ¿Se mantiene despierto? ¿Respuesta final? Se mantiene despierto. No, pues durmiendo por la noche, yo creo. Para estar despierto los, los ocho días, o sea, por el día. Se quedan ah. con eso, entonces. Sí. Pues durmiendo, durmiendo en la noche. De noche. Es... Respuesta correcta. Sí. ¿Alguien me robó las preguntas antes no. de venir? No. Hoy tomé café, yo creo que eso me ayuda. <risa> de ustedes se la creen, verdad. No hombre, no os no. Esa es una respuesta incorrecta. La respuesta correcta es durmiendo de noche. Ah. Me siento tonto la que sigue. Una fácil. Oh. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tipo sanguíneo donante universal? Universal, Ajá. o sea que puede donar a cualquiera. Es sí. la O negativa. ¿Sí? Sí. O negativo. O negativo, entonces. ¿Qué? Sí, está como que es una O. Dale. Oh, negativo. O, o negativo. O negativo. O negativo. Respuesta correcta. Por fin. Ya no somos estúpidos. Ay, ¿qué les dieron de comer? Respuesta correcta. <risa> Hombre, no. Pues va a ser el premio, ya Personas de poca fe se emocionan mucho. ¿En qué año sucedió el ataque a Pearl Harbor? Inciso A 1944, inciso B 1941, inciso C 1942. 1991. No. Dijo puros 40. Sería el 41. Es que vi la película pero no me acuerdo. <risa> ¿Cuál película? <risa> Esa, hay una película. Ah. Yo creo que en el 42. 41. 41, no, por 41. 41, no. Sí, yo es que es por favor. ¿no? Te lo juro que no. 41. Vamos con 42, entonces. Es que todos son 40. Tiene que ser uno de esos. Sí. Ya es como que. Una, una de los 13. Pero yo creo. Bueno. No. Una. Neta. Me lo sí, juro. Por ahí no, está escondida no, sí. la respuesta. Respuesta correcta. Eso. Ah. Me soy una pistola. Respuesta incorrecta. La respuesta bueno, correcta ya. es 1941. Ya ha tocado. ¿Qué cantidad de huesos hay en el cuerpo humano? No hay incisos. No, son como... Bueno, como de... pues yo sí, <risa> supongo. <risa> son como bastantes. ¿no? <risa> Exactamente, ¿tenemos que contestar el número? Sí. No manches. Estoy pensando en Jano Montana en la canción de los huesos. Son como doscientos... Seis. Sí, algo así. Doscientos sesenta <risa> y... Según yo son 263 No dices muy seguro, muy confiante. Según yo sí. Doscientos según Samuel. Son como bueno, como... De... Pues yo sí, supongo. <risa> <risa> son como bastantes. ¿no? ¿Seguros? Nada más dime si estoy cerca o no. Ay, no, ¿no es papa caliente? Ah. ¿Cómo que no? 263. Bueno, a ver, dices que 200. mi número fue 264. ¿Por qué no me acuerdo la verdad? Pero sí. Mira, voy a confiar también. Solo otra recuerdo vez. 264. que eran muchísimos. Eh. Respuesta incorrecta: 65. No, pues. 61. Mira. Un adulto tiene 206 huesos, mientras que los recién nacidos tienen alrededor de 300. Ah. De la mitad, Te acercaste ¿no? bastante, te acercaste bastante. Venga, 206. 206. Respuesta correcta. ¡Ah! Venga. ¿Cuántos animales tomó Moisés en el arca? ¿Tomó Moisés? Uh -huh. En el arca. No hay incisos. Este... ¿Cuántos animales? Dos uh -huh. de cada uno. Uno de cada especie, no dos de cada especie, macho y hembra. Mm. ¿Lo apruebas? ¿A qué te refieres tomar, con tomar? Agarrar, de... Agarró, uh -huh. metió al arca. No, pues te doy la respuesta. <risa> es que tomó del verbo tomar agarrar, pues uh -huh. ha de haber agarrado un buen. Pues Pero entraron en el arca. Se fueron metiendo ellos, ¿no? El... Justamente esa es la pregunta. ¿Cuántos? ¿Qué más podemos perder? Pues ninguno, porque fue Noé quien construyó y llenó. Pues imagínate que empezara a cargar a todos. Pues sí. Eh. No creo. O sea, Registro Noé no no que agarró. Registro Noé. No, la neta. O sea, Las no tablas hay. ahí. El Corán. A ver, espera, espera. La pregunta otra vez. ¿Quién? No, creo que no fue Moisés. Ah, no, no fue Moisés. Fue Noé. Fue Noé. Ninguno, Moisés. Fue Noé. Amigos. Eh. Es que el arca es de Noé, no de Moisés. Ah, te la bañaste. Sí, es cierto. ¿Sí o no? Respuesta correcta. ¿Después ah. que... de todo? Ya dilo, ya ganamos. Acaban de ganar este concurso. Uh -huh.